Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A Compra ahora más seguro y barato en G2A Link en la primera línea de la descripción Amigos, ¡Bienvenidos de vuelta! Justo ahora estaba pensando Todos sabemos que Jonesy del Búnker ahora es uno de los bots escondidos por la isla, ¿verdad? Y además nos da información oculta de la historia de Fortnite cuando hablamos con él también sabemos que hay especialmente algunos diálogos secretos que nadie sabe o que nadie ha descubierto. Porque para poder encontrar los diálogos secretos de estos bots, tendremos que ir con skins vestidas que tengan algo que ver con la historia del juego o relacionado con los bots. Creo que de todos se ha descubierto algo ya menos de Jonesy. Jonesy del búnker esconde un diálogo secreto que nadie ha descubierto. Así que probaremos con tres de los personajes que más tienen que ver con Jonesy para obtener el diálogo secreto antes que nadie. Pero antes, dejadme deciros algo. La pregunta del día. ¿Cuál es tu regalo favorito para estas navidades? Contestar todos en los comentarios. No puede ser, es totalmente mágico amigos. Yo Fortnite está realmente en Navidad ya. Mirad lo que cara. No puede ser, es totalmente mágico tío. Fortnite está realmente en Navidad ya, ¿no? ¡Miradle qué cara! ¡Bienvenidos a Fortnite! ¡La mejor intro jamás vista en un vídeo de Fortnite! ¡Chicos, ¡Feliz Navidad! ¡Oh, no! <coughs> Tenemos un gran vídeo para hoy Que os estará encantando Ese es el plan para el vídeo de hoy Sabemos que Jonesy tiene un diálogo totalmente secreto que... Nadie ha podido ver todavía, al menos yo no lo he visto. Algunos han sido descubiertos, como por ejemplo el diálogo secreto con Miaúsculos. Diálogos que no podrás tener en ningún otro sitio, son ocultos. Así que eso es súper importante y debemos descubrirlos. ¿Con cuáles deberíamos probar? Creo... Que sabemos que Jonesy, por ejemplo, tiene un diálogo secreto y nos dice que el Midas que ha llegado a nuestra isla por última vez no se trata del Midas original, sino se trata de un Midas impostor, un Midas fake. Así que, ¿qué creen que nos dirá Jonesy si vamos con Midas a verlo? ¿Será el personaje que desbloqueará el gran diálogo secreto? No se preocupen, porque si no nos da lo que queremos, tenemos otro personaje que creo que será clave por si falla la exploración. Hmm. Así que... ¡Vamos allá! ¡Teletransportación! Oh, ya estamos listos, como Midas original, en la isla de Fortnite. Creo que este Midas sí podrá darnos lo que queremos... Así que ahora tenemos que encontrar a Jones y del Búnker por la isla. Sabemos que tiene dos lugares donde aparecer en las partidas. Uno de ellos está situado justo al frente del mar, al lado de la islita pequeña. Y el otro es la caseta de madera al lado de los precipicios de las montañas nevadas. Así que pasaremos por esos dos lugares a ver si lo encontramos. Fijaros que vamos con todo el pack de Midas Vamos con Midas original Su pico original de oro Realmente refacheritos Para ir a ver a Jonesy del Búnker. Creo que tengo Creo que tengo bastantes esperanzas De que nos hable de algún secreto Que nadie ha conocido sobre Midas O sobre sobre lo que sea Por favor, quiero que nos hable Un diálogo oculto En cuanto nos acerquemos a Jonesy del Búnker, Debe darnos lo que buscamos Así que poco nos está quedando ya para llegar huh. Si Jonesy realmente cree que somos el Midas fake Y que realmente el Midas que llegó a la isla por última vez No era el verdadero Tendrá algo que decirnos a la cara, ¿no? ¡Hey! ¡Soy el Midas real, tío! Jonesy ¿Yuhu? ¿Estás por aquí? ¡Oh! Ahí está Está tan cerca Voy a acercarme a ver si pasa o sucede algo raro Creo que quiere contarnos algo Vamos, Onsi, cuéntanos algo Quiero saberlo Tres, dos, uno ¿Qué? No, no, no hay nada raro Mierda, brother Ok, ok Creo que esto está siendo más complicado de lo que esperábamos Pero bueno, no nos vamos a rendir Seguro que con el siguiente de los personajes lo, pen, lo conseguiremos Midas de oro Sabemos que Midas la última vez que lo vimos estaba completamente de oro A ver, dejarme coger un arma rápido por favor Y sigo con vosotros Recuerden que Midas la última vez que estaba completamente de oro en la agencia Era uno de los jefes, ¿recuerdan? A lo mejor Jones Jonesy recuerda mucho mejor a Midas de oro Así que creo... Que será mucho más fácil ahora. No os pienso hacer esperar más. Esto es fácil. Tres, dos, uno. Wow. Ahora sí. Vale. Nada, ¿no? Creo que ha repetido lo mismo de antes, ¿no? Vale. Si te pones así, tendré que sacar mi recurso secreto. Así que Jonesy, prepárate porque vas a tener que decirnos toda la verdad. ¡Oh! La skin de Jonesy OG. La original, parece que desbloquearemos uno de los diálogos secretos de Jonesy del búnker con esta skin Y realmente siento deciros que no tengo esta skin y no puedo usarla Pero Jonesy nos habla realmente de que hay muchos en la isla, muchos Jonesys, ¿verdad? Que aproximadamente son nueve o más Así que he pensado, ¿y si cogemos a cualquier Jonesy? ¿Cómo reaccionaría Jonesy del Búnker Bot? Creo que debemos averiguarlo. Amigos, ha llegado el momento cumbre del video. Vamos a averiguar qué pasa con esto de una vez por todas. Oh, ¿Qué? No me lo creo. Ha salido el diálogo. Pero con... con la otra skin. La skin de Jonesy del Búnker no reacciona. Tienes su doble directamente delante y no nos revela el secreto. Así que deberemos ver si la Neox Army consigue desbloquear el chat secreto con Jonesy del búnker. Amigos, síganme en mi Instagram y envíenme sus diálogos con Jonesy y os contestaré Así que corran a seguirme ahora en Instagram que lo tienen en el comentario fijado en la descripción Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que te haya entretenido Sobre todo, deja tu poderosísimo like que eso apoya muchísimo este tipo de contenido y deja tu comentario sobre tu parte favorita del video. Nos vemos en el siguiente, cracks. ¡Chao!